...de talento para poder contarlas. Eh, bueno, de, la próxima entrevista es la licenciada Nora Maciotti, que es licenciada en letras, escritora, eh, experta en medios, profesora, ella ha escrito muchos libros, yo voy a ser sincero, he leído principalmente este último, que se llama Los cocoliches, que es la historia de tres mujeres que llegan a Buenos Aires a principios del siglo XX, pero también ha escrito Amores calabreses, que eh, lo estoy eh, estoy bajo, o en lectura, así que no lo puedo eh, mencionar demasiado. Pero a mí me parece que es interesante que ella nos cuente no solamente la historia de, esta, de este libro de los cocoliches, sino cómo es presentar un libro sobre la inmigración en la Argentina. ¿Cómo está, Nora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nora. Estoy aquí tal? con Arturo Curatola, que es... este Pura sangre calabresa, como usted me contó su bisabuelo, ¿no? Exactamente, bueno. Sí, sí, sí. Eran de Rosano, Calabria. Conozco el pueblo muy bien. Rosano, sí. Rosano, claro. Nora, y, claro. Nora, usted ha escrito varios libros, ha dado clases en distintos eh, distintas universidades en Latinoamérica, pero. Yo realmente la llamaba por este último libro Los Cocoliches, ¿no? Las Cocoliches. Las Cocoliches, las claro, pues son tres mujeres, ¿no? Sí. Son tres exacto. mujeres. Y el Cocoliche justamente es por ese idioma así mezcla entre italiano y castellano. Claro, que es, exacto, que, que es un personaje que surge en el teatro con los Podestán, en Juan Moreira, y que es ese se habla entre Ítalo Criollo, ¿no es cierto? Claro. Y también, eh, coccolices es, es como también la vestimenta y la gestualidad exagerada de los italianos. Porque usted es experta en sainetes también. Sí, yo escribí eh, muchos estudios, muchas, hice antologías, prólogos eh, de sainetes. Sí, yo trabajé el teatro de, de principios del siglo XX. Y, y bueno, y después, siempre había estado escribiendo ficción, pero... Eh, la primera novela la publiqué en el 2010, que se llama La cordillera, y la última es esta, Las cocoliches, que es del año pasado. Este... ¿Y cómo se le ocurrió...? Bueno, usted siempre tuvo una la perspectiva de, de la mujer, ¿no?, en, en, en sus textos, pero ¿cómo se les ocurrió? Porque el que ha leído el libro ve cómo se entrecruzan continuamente las tres historias, ¿no?, que además, sí, bueno, a mí, que además las mujeres sí, no que... vienen todas del mismo lugar. No, eh, hay dos que son primas y hay una que eh, es, del, es del mismo pueblo, pero es de otra clase social, es claro. la rica de la familia, de la rica del pueblo, digamos. Este, y bueno, y, y vienen a Buenos Aires y lo que cuento ahí son las distintas distintos momentos, distintas etapas de la vida y con quienes se van relacionando. Eh, a mí me surgen mucho historias de mujeres eh, y con el tiempo yo pienso que lo que yo escribo son las cosas que yo le escuché contar a mi abuela. Exactamente a eso quería ir, ¿no? Como es esta raíz italiana, que también usted escribió otro libro, esto de Amores Calabreses, que yo antes estaba citando, que mucho no puedo hablar de eso porque no lo leí. La verdad, lo compré, claro. no lo leí todavía. Pero pero evidentemente el tema este del vínculo con con su abuela y sus cuentos está presente. Claro, bueno, porque sí, yo vivía con, con mis abuelos, eran esas cosas de los italianos, ¿no es cierto? Un hijo se casaba y se ampliaba la casa, y nosotros vivíamos arriba, mis abuelos vivían abajo y... Y bueno, esa cosa de estar escuchando historias, historias familiares, lo que le pasó a este, lo que le pasó al otro, eh, lo que le pasó tanto en Italia como acá, ¿no es cierto? Y eh, y también, eh, digamos, eh, historias de, de de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y a la vez de... Yo tengo esa imagen como de, de mucha solidaridad, ¿no es cierto? De, de, de apoyarse, de ayudarse, de acompañarse... Obvio que también sí, se critican y, este, y hay digamos, hay malvados o hay villanos. No, claro, porque hay hay ilusión y frustración en el proceso inmigratorio siempre. Claro, porque el desarraigo, exacto. el desarraigo exacto. es contradictorio, ¿no? Exacto, exacto. Y, y, este... y dígame, y dígame cómo es el publicar un libro en la Argentina. Ah, bueno, es muy difícil, es muy difícil, yo creo que usted también eh, lo sabe. Porque, claro, digamos, pero por eso lo quiero compartir y compartirlo claro, con nuestra audiencia. Claro. Y bueno, son las... Eh, perdón. Son grandes conglomerados editoriales, internacionales, y eh, que publican y que tienen distintos, eh, que tienen varios sellos, y bueno... Y si puede hablar más cerca del, si puede hablar un poquito más alto, Nora, así la escuchamos mejor. Sí, digo que son cuatro o cinco firmas eh, conglomerados editoriales que publican y que tienen varios sellos editoriales, y, eh, bueno, si logras acceder a eso, tenés una excelente distribución y tenés prensa y tenés lanzamiento. ¿Y, ten ¿Y, cómo, y cómo se logra acceder a ellos? Sí, no sé, no sé porque <risa> yo nunca lo logré. <risa> este... Pero, ¿cómo claro, crees? ¿Cómo que... crees que es el camino? Y, bueno, no sé, no sé, realmente no lo sé porque creo que que si lo hubiera sabido lo hubiera hecho. De, de excelentes escritores que no acceden a las grandes editoriales voy, o sea, a, es, voy a compartir con el público que yo también tengo publicaciones y tampoco accedo, así que estamos en la misma Nora ¿no, claro, es, eso es, es muy difícil y eh, también es difícil eh, que haya distribución, que estén en distintas librerías, o sea las tiradas son de, de pocos ejemplares uno tiene que colaborar con, con, el, con dinero para la editorial y agradecer que le publiquen. Entonces es, es, se hace muy muy difícil. Y yo ya tendría ganas de, de que una editorial grande me, me publicara. Pero u, u, usted ha escrito mucho también sobre la industria de los medios, ¿verdad? Yo escribí mucho sobre telenovelas, sobre ficción televisiva. Eh, bueno, por ejemplo, yo escribí... Eh, y eso me lo publicó Paidós, que es una editorial importante, un libro que se llama La industria de la telenovela. Y realmente Paidós, eh, que es una sí, de las grandes editoriales, eh, sí, estaba en todos lados ese libro. En la Argentina, en España, eh, incluso tengo alumnos, exalumnos que han viajado y lo encontraron en, en Perú, en México, o sea... Eh, y bueno, lo que pasa es que el tema telenovela era un tema que interesaba ah, y que claro. sigue interesando en... ¿Y usted, cree en, que el en tema, ¿Y usted cree que el tema inmigración y las experiencias inmigra, migratorias eh, interesan todavía o, o le parece y que...? Y bueno, yo creo que los fenómenos migratorios son los fenómenos más, más importantes que hay en este momento. Claro. O sea, todo lo que son las excolonias africanas, eh, y, Asia, y, de, y de Asia que están que le sacaron digamos todas sus riquezas eh, bueno se fueron a Europa y son maltratados y, y se mueren en el trayecto en el Mediterráneo, etcétera o pasa acá con, eh, con los latinoamericanos que viajan a Estados Unidos entonces sí son fenómenos importantísimos las migraciones y las mujeres es muy importante el rol que cumplen. Claro. Porque muchas veces viaja primero el marido, la mujer se queda con los chicos, después viajan las mujeres y después mandan plata a las familias de origen. Claro. O sea que genera, se genera un enorme movimiento también económico alrededor de la migración. Y todo eso tiene enormes relatos porque son experiencias, como usted dice, de frustración de logros de alegría pero también de mucha pérdida o de mucha nostalgia este y de, y, y de mucha valentía porque animarse a dejar todo y sí es un eh, es un es un punto muy importante eso en las cocoliches ahí se ve porque además una de ellas hace viajes vuelve porque tiene bueno que ocuparse de unas propiedades y de una herencia sí. y se tiene que enfrentar o sea, también esta cuestión que, que, que corta transversalmente otras inmigraciones, no solamente la italiana. Hoy tenemos acá, en eh, los últimos 10 años, también una inmigración de, de, de Venezuela, también importante. Y esos claro, problemas claro. contradictorios entre frustración e ilusión se repiten. Exacto, exactamente. Por eso yo creo que siempre tienen gancho esas historias. Y por más que yo cuento imagino historias de alrededor de 1920 y 1930, esas mujeres están contadas desde el hoy, o sea, yo las cuento desde eh, una perspectiva del siglo XXI y de sí, lo sí. que puede sentir una mujer que hoy migra, ¿no es cierto? No, es, no, es, no está anclado históricamente, no estoy escribiendo una novela histórica, claro, claro, estoy... este es, una, es una novela donde la, una mujer de hoy se puede sentir identificada independientemente Totalmente, de que sea claro, 100 años atrás esto, claro y, y, y es como que paso el filtro por lo que es mi experiencia hoy, paso el filtro por lo que es ser, eh, ser mujer hoy con todas las, las cuestiones que aparecen ligadas a derechos a, a feminismos a femicidios a, a digamos a libertades que la, las mujeres eh, hemos ido adquiriendo en los últimos años Nora usted que es que es escritora y una estudiosa de los temas por lo menos de los medios y de la misma industria ¿en, usted siente realmente el origen italiano o lo ve como algo lejano no yo lo siento yo lo siento porque eh, bueno porque en mi casa eso estaba señalado digamos con, con dichos, con refranes, con comida. No es que hablaban italiano, pero se me echaban palabras claro. de cocoliche, ¿no es cierto? Claro, o sea que estaba eh, presente, estaba presente, claro. independiente, estaba, estaba digamos latente, digamos, llamémoslo Estaba así. latente y, y, y sobre todo así como, como frases, como refranes, ese tipo, ese tipo de cosas. Bueno, yo le, le agradezco muchísimo, Nora, esta, esta entrevista. La vamos a seguir eh, molestando porque la cuestión de la italianidad vista desde la literatura, vista desde la creatividad, es un tema muy interesante y también es muy interesante las dificultades para que un escritor con, con, con talento, con, con unas muy buenas historias, pueda conseguir la publicación. Muchas gracias, No, licenciada. Yo le, le agradezco muchísimo, le agradezco mucho y, y cuando quiera eh, seguimos en contacto. Por supuesto que sí, muchas gracias. Ha sido Nora Mazziotti, escritora, licenciada en letras, experta en medios, profesora y con su último libro, Las Cocoliches. Muchas gracias. Mucha suerte.